Hola, ¿qué tal? La propuesta eh, del presente video es poder orientarlos a todos ustedes acerca de cómo empezar a desarrollar o diseñar un modelo conceptual de clase. Eh, para ello he escogido un tema, me parece que es un tema bastante interesante para todos ustedes, donde más adelante ustedes podrán considerar la construcción de un app para un dispositivo móvil que permita eh, la matrícula de los estudiantes en línea y desde un dispositivo. En tal sentido, hemos trabajado cinco clases, como se pueden observar, la clase de facultad de la universidad, eh, la clase programa, el programa o la carrera que cada estudiante haya escogido, eh, la clase materias o, o asignaturas, la clase estudiante y la clase matrícula. Nuestra entidad principal va a ser matrícula porque eh, en ella se va a consagrar todo el proceso de la matrícula. En tal sentido vamos a hacer inicialmente un borrador que nos permita eh, empezar a trabajar eh, dicho tema. Entonces en este caso vamos a decir por ejemplo que en la facultad vamos a tener el ID de la facultad y vamos a tener el nombre de la facultad. Estos serían como los elementos a tener en cuenta en el tema de facultad. En el tema del programa va a ser de la misma manera. Vamos a decirle ID del programa. Vamos a, a generar unos, unos atributos muy simples y muy, muy cortos. nombre del programa para que nos permita eh, poder agilizar el proceso. ¿sí? Entonces en este caso le estoy diciendo nombre del programa. Lo mismo en materia o, o curso. En este caso sería el ID de la materia... Y el nombre de la materia. ¿Sí? Listo. Eh, vamos a tratar de que la primera letra sea siempre minúscula. El nombre del estudiante vamos a asignar unos dos o tres atributos. En este caso vamos a decirle el ID del estudiante. O el código del estudiante. Porque en las universidades es el código del estudiante. Entonces código del estudiante. Después venimos nombre del estudiante. Eh, apellido del estudiante y por último digámosle eh, número de identificación NIP número único de identificación NUI ¿sí? del estudiante aquí está estudiante y verificamos de que la primera letra siempre sea en minúscula para no tener más problemas más adelante listo en matrícula, sencillamente, en matrícula vamos a tener el, el ID de la matrícula, o sea, el número de la matrícula, y el otro elemento que va a ser la fecha, fecha de la matrícula. Eso van a ser los elementos que va a tener, en este caso matrícula. Los otros elementos, una vez que hagamos la relación o la cardinalidad, pues se van a nesar De antemano sabemos de que matrícula va a heredar, eh, como llave foránea, va a, llevar, va a heredar eh, la llave, el PK, la llave principal de estudiante y la llave principal de materias. Materias va a heredar a programas y programas va a heredar a facultad y por tal motivo, pues todo esto se va a enlazar de esa manera. ¿cómo va a ser la relación? Pues la relación va a ser de la siguiente manera, entre facultad y programa, entonces una facultad, entonces vamos a hacer la relación aquí, vamos a buscar un enlace para que nos, pues, nos facilite esta situación, digámoslo aquí, entonces yo puedo decir que, eh, que la relación entre facultad y programa, una facultad puede tener qué, puede tener uno o varios programas. ¿Eso me, qué significa? Me significa de que entonces la relación podría ser de la siguiente manera. Así. ¿Sí? Ahora, un programa, ¿cuántas facultades tiene? Pues solamente una, o sea que la relación es de esta manera. ¿Sí? Ahora, entre programa y materia. Entonces podemos decir, vamos a definir otra vez. Decimos que la relación entre programa y materia, entonces un programa ¿cuántas materias tiene? Entonces un programa puede tener una o varias materias, entonces como una relación es de uno a muchos, puede ser. Ahora, ¿una materia puede estar en varios programas? Sí, puede estar en varios programas, o sea que esta relación sería, esta relación sería de uno a muchos, de muchos a muchos, aquí está, ¿sí? Ahora, la relación entre materia y estudiante Entonces, en este sentido, la relación sería de la siguiente manera Aquí ya la hice ¿Sí? Sería así, de muchos a muchos ¿Ya? O un estudiante puede ver una materia Y una materia puede ser vista por muchos estudiantes Y un estudiante puede ver una o varias materias Por tal motivo, entonces, se consagra una relación de muchos a muchos la relación entre estudiante entre estudiante y matrícula. Entonces, ¿cómo puede darse? Un estudiante puede matricular, ¿sí? puede hacer una, una sola matrícula. En este caso, como, se, como lo puede estar observando aquí, un estudiante puede hacer una sola matrícula. Y una matrícula la pueden hacer varios estudiantes. En tal sentido, entonces se consagra una relación, sí como se está observando en este momento. ¿Qué significa todo esto? Pues esto significa que principalmente eh, la entidad matrícula se va a convertir en la entidad principal, donde se va a consagrar todo el proceso de la, de la matrícula, en tal sentido, como ya lo había dicho. Matrícula va a contener al interior de ella, va a contener, como ya de foránea, eh, el PK de estudiante, y el estudiante va a contener, como ya de foránea, el PK de materia. O sea que eh, estudiante va a, heredar, va a heredar materia, matrícula va a heredar estudiante, materia va a heredar programa y programa va a heredar facultad. Y en tal sentido, todo eso, toda esa información de todas estas entidades se va a consagrar en matrícula. ¿Qué nos quedaría haciendo falta para un segundo video? Nos quedaría haciendo falta eh, este elemento, este borrador, poderlo llevar a a la herramienta Case, que en este caso es Power Designer, para poder hacer el modelamiento conceptual del, del, de la base. Posteriormente generamos el modelo, eh, el modelo físico o el modelo lógico de la base de datos. Esto nos va a permitir posteriormente generar el script para ser importada a la base de datos en el motor que nosotros hayamos escogido de base de datos. Entonces nos estaremos viendo en un próximo video.